Y les proponemos una cita para este sábado por la noche, se trata de la localidad de Checa que será iluminada por más de 8.000 velas en una nueva edición de Checa Ilumina. Un año más la localidad de Checa vivirá una noche mágica alumbrada por la luz de más de 8.000 velas. Desde las 10 de la noche y hasta las 11 y media se apagarán las luces municipales... ...y los vecinos se encenderán miles de velas iluminando el pueblo... ...para disfrutar del frescor de la noche, la música y la fiesta en el barranco. El frescor de las noches del Alto Tajo invita a realizar actividades... ...y tras los éxitos cosechados en las anteriores ediciones... Checa se iluminará un año más en un evento que poco a poco se consolida, aumentando la iluminación año tras año. Las estampas de la población iluminada bajo la luz, antaño milagrosa de las velas, candelas o bujías que realizan el milagro de ser fuente de luz candente, atrae a numerosos aficionados a la fotografía, donde el que fuera pueblo pequeño más bonito de Castilla-La Mancha en 2016 ofrece unas bellísimas imágenes que ningún aficionado o profesional del arte retratista quiere perderse.